Hola, en este video estudiaremos cómo clasificar los bienes de cambio de una empresa en corrientes y no corrientes, de acuerdo con la utilización de índices de rotación. La resolución técnica número 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas da pautas para la clasificación de los activos al cierre de un ejercicio, de acuerdo a la utilización de índices que permitan determinar cuánta mercadería será transformada en efectivo durante los 12 meses siguientes al cierre y cuántas serán no corrientes. Con la utilización de un índice de rotación de los bienes de cambio, estamos calculando qué parte de las existencias al cierre se convertirá en efectivo y estas se expondrán dentro del activo corriente. Para la aplicación del índice se necesitan conocer estos pasos. Primero, el ciclo de rotación de las existencias, que es la antigüedad promedio del stock. Su fórmula es promedio de existencias dividido el costo de ventas multiplicado por 365 días. Este dato muestra cada cuánto tiempo, calculado en días, las existencias se venderán. Si el resultado diera menor a 365 días, estaríamos ante un stock que tiene una antigüedad menor al año, siendo en este caso todo corriente. El promedio de existencia se calcula tomando las existencias iniciales y las finales y las dividimos por dos. El segundo paso es determinar el plazo de cobranza de las ventas a créditos, que es el plazo que tienen las ventas a créditos para ser transformadas en efectivo. Para ello y teniendo en cuenta que tanto los créditos como las ventas se toman con el IVA incluido en su fórmula, es... 3 créditos por venta dividido ventas a crédito por 365 días. Esto nos da los días que se necesitan para cobrar los créditos. Entonces, si sumamos el ciclo de rotación de las existencias y el plazo de cobranza de ventas a créditos, obtenemos el tercer paso que es la cantidad de días que los inventarios se transformarán en efectivo si se vendieran a crédito. Entonces, para determinar los inventarios corrientes y no corrientes, aplicando lo aprendido hasta ahora en estos tres pasos, pongamos un ejemplo práctico aplicando estas fórmulas con los siguientes datos. Supongamos una empresa que al cierre del ejercicio económico deba clasificar sus inventarios en corrientes y no corrientes y tenga los siguientes datos. Vamos a aplicar el procedimiento anteriormente descrito. Primero determinamos la cantidad de días que el ciclo de rotación tiene en esas existencias y nos da 292 días en el segundo paso el plazo de cobranza de ventas a crédito nos da 146 días en el tercer paso sumamos los dos anteriores y nos da que las existencias rotan cada 438 días entonces las existencias finales que se cobrarán dentro de los 365 días al cierre del ejercicio se obtienen por regla de 3.5. Si para 438 días tenemos 50.000 pesos de existencia, en 365 días nos da 41.666 pesos de existencias corrientes. Es decir, este resultado nos da que del total de existencias finales 50.000, solo serán corrientes 41.666 esa es la cantidad de bienes de cambio que se venderán en el próximo ejercicio y se cobrarán dentro de los próximos 365 días. Para saber los no corrientes, por diferencia, sacamos 50.000 menos 41.666, es decir, 8.334 pesos, obtenemos los bienes de cambio que serán expuestos dentro del activo no corriente. Como conclusión, las existencias finales me quedan expuestas de la siguiente manera